No. Bacán. ¿no? Buena onda chiquillos. ¡Mati! ¡Tengo miedo! Ah, oh, qué lindo! Man. Doble, hay caleta de aquí abajo, ¿no? No, esto es... ¿No? Todo Dale, tranqui, esta parte no tiene nada peludo. ¿Este es el local? No, tranquilidad está. No hay apuro. Fluía no mucha pendiente, estaba gana. ¡Qué lindo! <risa> Tranquilízate un poco. El chico va wow, bacán. Tranquileta, tranquileta. ¿Qué está sonando en mi bici, güey? Vamos que voy, trabajito. ¿Para la izquierda o no? ¿Sigo, sigo? Sí, sí, dale. <ríe> ahí van bueno, a rompajón de tenimos ahora. Vamos a ver que estaba un poco roto en ¿no? los casos. Ya. <ríe> Ando con un clac, clac, clac, clac, clac. si sí. no es como duro duro ¿eh? si sí, yo estoy a plano despacito sí, no, bueno. ahí no. viene una, una Oye. Oh, me empañé brigio tiene como 8 metros pero buen pueblo eh, 8 metros pero buen pueblo no, serio, no. lo voy a mirar ya no les creo nada ¡Al vuelo da! Al. ¡Al vuelo da! estratégica! porque moriré. Casi van todo a este ritmo, el saltito yo creo que me va a tentar. Están peleando ya adelante. Esto se ve sequito con tremendo agarre Con confianza oh, oh, oh. ¿Estás bien? Sí. <ríe> Lo leí mal con la mano como que fue el Este weón me dijo, para este para antes el salto. Y yo paro. Estaba perfecta la doble weón. Bueno. ¿Sí o no? Sí, estaba acá. Al vuelo, como ustedes dijeron. Es está chupando, sí, está blanda Está está sí, Te fijaste que está un poquito así? Sí, me preocupé de no salir de hocico, por lo mismo. Hola, uh, uh, recuperé. Muy bien, venga venga. acá. Qué rico, weón. Paisaje bonito. Mira, aquí vieron un rondado igual que cuidado. Después. Lo, yo creo que lo, lo que más está repaloso. Ya. Yeah. Y más abajo hay un bajón. Doble y weá, sí. No, cortes no, pero bajones sí. Ya. Yeah. Bajo y roca. Yo creo que más que el barro de muco eh, no nos van a encontrar, agarra más ¿No podéis sacar el palo? No, no lo no puedo, no ¿tú ¿tú <risa> <risa> ¿Qué palo? ¿Qué ¿Qué palo? La ¿Tú la sacando, ah, acá abajo Están sonando rosas para la mina este hoy ¿no? No, sí, salió Pedalea para atrás un poquito sí. <risa> Dale un poquito más Ahí está Ciùo. <laughs> <que mille, laughs> <de. laughs> Uy. Oh, sí, es como recuperable el barrito. Tenía algo que hacer. Allá en Temuco de repente la garra desaparece y desaparece nomás. Está sonando mi pata y cambio algo. ¿El... el shock suena. Click, click, click, click. Uh, me dio un susto la mano. Me tinte. Sentí... ¡Ah, qué cosa más buena, weón! Roca. Se echan de menos, weón. ¿Está? Dale, Mati. Voy. Puede tener la cadena muy larga también. Nos dijeron que no había un doble. Por abajo. Uh. Esta parte es buena teniendo esto, pero ahora mucha curva rica, weón, bueno. así que. Por disfrutar. Ahora va a haber un momento que llega como un pequeño cortado, muy chico, cuando caigan, tengo cuidado tirado por tu maleta repanoso. Pero así el cortado es chico, es así. Yeah. Ya. escaloncito para tirarlo despacio. Cae, cae una baja para. Ya. Yeah. Pero. Se agarra, que... se agarra. Olvídate, no te va a ir un poco brillante, pero se agarra. Yo me lo tiré ya en la mañana y agarra. Ya, yeah, bacán. Dale, ¿sí? ¡Wow! Ta, este es como para ir reconociendo circuito con consejo de los locales. <ríe> salto activo, pero nada grande se lee bien no. está muy divertido ¿no? se pasó <risa> <risa> <risa> y allá está el bajón parado un día a mi todo va a subir una foto no? a <risa> <risa> <risa> <Por> la izquierda <risa> <risa> <risa> ¡Qué brutal, bueno. ¡Está muy divertido! ¡Uf! Uh, ¡Va a tirar afuera! ¡Oh! ¡Me ha mal, mal, mal puesto, mal arrancaron! ¡Uf! Uh, ¡Entraveránte de la muerte! Tiene. Uh. Uh. <risa> uh. Lollito uh. Oh. Está muy divertido, weón Vamos a la final, raja Hay un salto grande, tira puta, Yo un con un poquito de punta, así que ojo. Ya, estaba como para mirarlo nomás, tranquilo No, pasa lo por último, pero por la parte derecha más baja Después te vais subiendo más a la izquierda porque es así ¿No? Si es que lo puedo seguir. No. Cortito. <laughs> Igual no no lo cambiar. mismo, no, ese no era el que vi desde el auto. Por eso parece extraño porque acá no se <Sí>. ve <risa> del camino. No, no se ve, pero estaba filete, weón, para, para abajo así. Ah, No, pero, los no, no pero mira, al lado de allá el asfalto de otra pista. ¿Sabéis este, que ahora estamos al lado de acá del asfalto? Del camino que sube. Exacto. Pero claro. Aquí ya llegamos al estacionamiento. Aquí ya terminamos. Hoy oh, estaba bacán, weón. Estaba muy filete. Sí, no, y vaya es la 1, la 1 es como más walk-up. La 2, la 2 es más walk-up. Más técnica. Es más técnica. Ya. Tiene más pendiente. ¿Se puede tirar esta a la izquierda no? Ponelo más. <ríe> Mira lo que me encontré. No, ¡Oh, ¡Corto! Tenía un protector. No es que no le ibas a poner, pero le fuese poco. Si, sí, pero te gusta mi winch ahí, la verdad. Hay como que el camino se lo chupa todo. Para dentro. Estaba apurado el socio. Oh, loco, salió una piedra volando y te pegó en la cabeza, weón. No, me <ríe> Te salvó el sí. sí. Rebotaba acá y cayó por allá, weón. Oh. Justo te estaba mirando, así que quizá que quedó grabado. <ríe> <ríe> sí. ¡Tum! Cabezas. Ese cambio no me funciona en nada, weón. La otra bajada. ¡Uy! ¡Uh! Apóyate. <ríe> Casi la pierdo. <ríe> lo otro baja ahí muy tieso comparado con esta, pero claro. Viene la confianza y. digo, la confianza viene en las salidas de circuito y las descontroladas. Para la derecha se queda. Ya. ¡A ah, mierda! <ríe> Era para Sí, si lo único que sale en España es el es todo el rato ¿eh? yo creo que tiene un problema de empañamiento interno sobrecalentamiento no demasiada energía oh esta raíces oh loco mira ver, bien adelante para donde vais porque para acá parece allá va Todo voy a alcanzar oh uh. ¡Ahuida! ¡Tamtrack! ¡Oh, loco! ¡Oh! ¡Esa raíz como me agarró la cola! esta pista me dijeron que era más... ¡Más cuatico. Aquí parece que se pone brillo. Se ve bueno, se voló todo el rock arden. <ríe> <service de transporte> oh, wall oh, oh, qué brutal. ¿Aquí parte? Aquí parte la entretención máxima. No hay ni que pensarlo, hay que ir suavecito, BRA Si no lo menciona, las espinas no escuchan, la roca tampoco. Bueno. Ay, voy lento si no voy rápido. No, fui bien, fluyendo. Fluyendo. Oh, qué cosa más buena, weón, cachete. No sé qué tan refaloso está. ¡Wuh! ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Me ha aburrido demasiado No, no puede ser. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Mi llanta! O sea, ya tienen llantas así que ya está medio mal traer. Pero la idea es, es que dure. Medio, medio, y uh, haciendo uh. el lianito, no te dije, esta la raja, no, oh, qué brutal! qué no vamos no vamos a ¿A pulso podremos? No, porque el entre dos. De aquí lo no podemos tirar para allá. 1, Uno, dos, tres. Uno, no, no, un, dos, Tren. tres. Uno, dos, tres. tres. Uno, Sí. La espalda derecha apretar la guata. 1, 2, 3. pesado! Está picado acá. Está firme de acá. Sí. Sí, hay que, ¿Hay que de empujarlo acá. para acá para soltarlo. Ah, es que este no ha salido de la raíz todavía. Ahí, está, ahí está, va. como que quiere? Uno, dos, tres, tres. Uno, tres. Uno, tres. Dos, tres. Dos, tres. uno, dos, 3. Tres. Tres. Tres. Tres. Ah, como que quiso. Tres. Alguna raíz dame algo no, no, de ahí, Aquí parece. Tres. 1, 2 Vamos a tirar empujones, cabrón. Ahora lo vamos a por tener. 1, 2, 3. Cállate, estos cabros. Se devuelve caleta. Ahí se va a enganchar, parece. No, no, no. Ahora lo voy a bajar, parece que se engancha. Muy bien equipo. Sonó, pero parece que no hayan tío. Bueno. Le damos nomás con tranquilidad. No viene nada acuático, excepto rocas y rocas. Hay un corte, Ya, ya va Esta a está es espectacular Uy <ríe> Y esa Y aquí no sepa sé dónde ir Izquierda o derecha Voy, voy, voy, voy ¡Vá! <ríe> oh no Oh, ahí sí que había un Roquita No, comprendo, habías empezado a poner estricto. Oh, qué espectacular. No puede ser esta no. Oh, no puede ser esta <risa> Esta fileta, esta vista sin reconocimiento porque veo todo lo que viene Me puedo anticipar un poco aunque Estoy un poco más emocionado de lo que debería estar por primera baja Vamos, oh, es que está muy brutal oh, oh. Happy, happy joy, joy Qué roca. Oh, estaba esta impresionante. Impresionante. <ríe> ah, se me españa la timar el rata al rato. ¿Por qué? Uh, ¡Te escuché! ¡Te escuché! <ríe> oh, qué bacán! Man. Paré justo antes de ese salto. <risa> ¡Wow! Le entré por la zanja. <risa> <risa> oh, oh, oh, oh no conocí. La, la, la entrada ciego me... me.. Esa fue falta de respeto. El reconocimiento está muy divertido. Medio tronco que acabo de pasar. Estás con la calma después de la tormenta. Y antes yo creo también. Que saben de predecir el circuito. Y como que me gusta meterme por encima de toda la roca, ahora voy a ver así la estupidez. Estaba muy bacán. Peleando de río, Vale. Ese, ese, ese signo me lo dijo todo. <ríe> impresionante oh, está espectacular esta vez. está espectacular esta va. te voy a echar un poco más de presión atrás no te para dentro! esta está la raja Impresionante el circuito. Impresionante. Oh, no. Oh. Es enorme. Me saco la antibarra para mirar esta Ah. Oh. Lo vi salir tan tranquilo man. Aquí está el pamtrack. ¿Hay un pamtrack acá? Sí. sí, vamos a verlo. ¿Está un poco plano? Ah, es no, un, ah, un poco más abajo. Sí, uno... Ah, claro, viene el, portaviones. Sí, sí, el sí, portaaviones viene El portaaviones Te salió suavecito sí. Esta recta va preparándote psicológicamente para algo Uy, casi la meto corta ahí. Uh. Oh. Y ahí se... ¡Oh no! Se me escapó, se lo va a tirar. ¡Cáchate, cáchate! ¡Oh! Cayó un poquito corto. ¡Oh! Está, no, no cayó corto. Esta cuestión es súper dura. ¡Oh! Es como un plano a la cresta. Es una plataforma... Acá y aterriza un avión a ¿no control remoto. Es durito. Es durito, pero es como pasarlo. Sí. Y es como amortiguarlo. ¿Qué pasó, querido? ¿No caíste corto, no? No. No, Te vi como te vi rebotar pensé que podría haber caído un poquito corto, pero no. La caída es, es muy dura. Es muy dura. Pero hay veces que si lo absorbís bien no rota. No, pero bacán. Tremendo salto. No sé si inflar o hacerme el liviano o hacerme el lidiano no. Pata afuera Esta es la que hicimos de primero Parece que vamos a hacer una variación distinta Oh, oh, oh, ¡La barra respalosa Como meter la bicicleta en esa recepción, ¡pum! Un puro. Una pura estira de pata. Lo pierdo, lo pierdo, Y se marchó. <ríe> Uy. <ríe> Un apoyo malo y que hay, loco. Acá nos vamos a meter en la nube. Bueno, chiquillos. la zanja! ¡Oh! oh. Uh, oh, oh. oh. oh, oh, oh ¡El hoyo! Oh. ¿Está bien? Sí, bien. Me dije que esto bien a pasar. ¿Tú no esta acá, Y nos metimos en las nubes. Estoy tratando de echar a andarlo. Esta dieta es que. Se echa a perder para siempre y no quiere reaccionar. Oh no, se está desarmando ahora. ¿Qué onda ¿Qué acá? Oh Bajones. ¿Cuántas diciendo estas? Las dos. Esta es más tráctica. Aquí tenéis. Más directo. Aquí tenéis claro busco. El es un poquito más redondo, pero. Pero tenía esa piedra que es <ríe> un llantazo bueno si no te gusta. Cacha el bajoncito que nos tiramos siempre. ¡Oh, oh, oh, oh qué brutal! <ríe> ¡Oh, oh, oh, oh, oh. cómo le cae duro, bueno. Así. No se ve al frente. de perder lo no Falta oh, nomás creo. ¿29? Sí. Son buenas esas para interferir en, en los movimientos. <risa> Pónganle nomás. ¿Estamos todos? Sí. Aquí hay como un rock garden pero pasando. Ya. Yeah. <risa> <Yeah. risa> bueno ya. <yeah. risa> ¡Uf! Uh. Por aquí está el Ron Garden. ¿Disco? Me metí el disco. No, ahí se le pasa. Oh, qué acuático está el el, el momento. Aquí, okay, como cuando hay una curva a la izquierda, ahí creo que hay como un árbol medio botado, así como de agacharse. Pero no es tanto pero un poquito. en todos lados acá. Uh. Había dos porque era uno antes. <ríe> Había uno que rasaba todo el rato el árbol. El suelta pues ese no estaba, pues ahora está. Estaba muy cuático el día, bueno. Vamos, vamos. Vamos. <ríe> ¡Ah! ¡Oh! Esta guata impresionante. Cáchate lo lindo, weón. Bueno, aquí le más fraile, pero es más. más... ¿Juguetoneado? Sí. ¡Pelábalo! Uh, uh, uh, uh. Esas raíces están en terror no, no, no. aquí tenéis como cuatro pistas más. Para allá, para allá, allá, un poquito más allá. Filete. ¡Pero fallo! Y aquí de repente hay como algunos cruces, pero siempre por la derecha. Siempre por la derecha. Sí. Sí. Aquí hay unos cruces, hijo, todos para derechas. Este es como un mini acequia en algunas partes. Este es un mini acequia. <ríe> Prepárate. Mentalízate. Me cayó la sequía. Tío, después de este camino, que hay un bajoncito pero no es mucho, hay un camino y después es como una zanja entre medio. Por la derecha es eh, pasada del dolor. Por la izquierda es muerte. Eh, que está haciendo es una zanja de la muerte, <ríe> así que. ¿La zanja, hijo? Oh. Por la derecha. Porque por la izquierda es el de la muerte. ¿sí? <ríe> la traducción rápida. <ríe> ¡Vamos a tenemos la zanja! Se me olvidan las indicaciones inmediatamente. Oh, Esta baja brutal, ¿qué onda? He hay barro, hay roca, hay raíces, hay de todo. Voy a para atrás. Yo <ríe> estoy comandando la nave desde... Acá atracito así, que wuh. A la izquierda ahí, no la sacáis de la No. Yo le di por las... Olvidé las indicaciones en un microsegundo. Puedo sentir la misma línea. ¡Zanja! O sea, por la derecha va. Sí. Hoy Ivonne. Se pasaron los circuitos. Impresionante, weón. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Que de no, haber venido. No. Mira, aquí hay como un un bajón. <ríe> <¿Era ciudadano>? Inevitable. <ríe> no hay nada que aprender, hay, hay que frenar antes de lo no, empinado. No. Como el otro, el grande. No, es que es como medio este. Pero... <ríe> es que el otro, güey. Se ve <ríe> al toque, se va al toque. No, no, pero aquí se puede ir mal del ¿no? <ríe> Se puede, pero ponle tubos. Pam track Bump track con mucho amor ah, ah, ah. Oh no, casi me voy por la derecha uh, Cortado oh my God. <ríe> Una baja un poquito más allá, más parado Sí. Oh. Bueno, ese que sale al camino, el que, sale el camino que más parado que el sí. que hicieron ayer oh. se despega la bici en qué momento estábamos conversando ahora estamos andando en bici este deporte es tan cuático te llegan ramas en la boca va tratando de no morir oh. y acá acá, incluso acá eh, eres súper humano, como si sea, más rápido de lo que podéis correr es brutal oh. brillo Cómo le corre a Guido el al cerro, weón Qué weón más, más lindo. <risa> Buya. Perfecto. Ahí están todos los tipos. Rico haber pasado todo ese bosque, buen. Energía todo el rato. ¿Cómo ha estado el día? Perfecto. <risa> Tremendo. Y ahora si viene más. ¿Conociste Drift eh, line original hasta abajo, Oscar? ¿o no? no. Hagámosla. Sí. Tiene casi lo mismo dificultad que la la sí. voz. así como O sea, no es plana. de no, O sea, es plana y no, no tiene nada. Uh, me tiró por acá. Oh, me fuimos por <risa> acá. Está lo El haría se me escapó. La parte era la chistosa, ¿no? Sí, sí, la de las curvas. Yeah. ¡Mierda! <ríe> bueno, ¡Buena, hijo! a salvarme la maniobra oh, Mira, uh -huh. esta es la vieja aquí tiene unos bajones de cuidado ya? ya yeah. no, ojo acá Va a tener curva a la izquierda, después una a la derecha y ojo ahí porque ahí se coloca parado y tiene unas hartas piedrecitas y después viene un peralte brusco a la izquierda. No, no, no. aunque si quiere mejor la vea, puga. Izquierda, derecha, muerta, izquierda. <risa> <risa> Baja bien nomás Bueno, vale, Vamos tranqui. Tranqui. Sí, dale más, yo veo los caritos. Oh. ¿Es era? Sí, eso era. Bueno. Hace como dos años. Casi llegáis muy rápido podéis rodar para abajo. Aquí igual llegáis al, al otro salto, al abajo. Al para abajo. Pero llegáis de lado. Cuando no veo apoyo me cuesta dejarme caer. frigio. Cáchate la media curva. Uh -huh. Va a al frente mío, pero sí, permiso uh, uh. Casi salgo para la izquierda, oh, me quedo medio metro de margen Cáchate ahí atrás Motivados los cabros